Bienvenida, les doy la bienvenida a todos a este, a nuestro último, nuestro último, eh, nuestra última charla de este semestre. De este semestre eh, del seminario del cuarto aniversario de la UICS, cuento y reflexiones sobre la investigación en la, en la FESI cara. En esta ocasión, en esta ocasión nos toca el turno al grupo de investigación y nutrición, que nos presentará la ponencia Grupo de Investigación en Nutrición, eh, tenemos, eh, van, eh, nos van a exponer el doctor Juan Manuel Mancilla Díaz, la doctora Xochitl López Aguilar y la doctora Adriana Amay Hernández. Las voy a, los voy a presentar. El doctor Juan Manuel Mancilla Díaz es profesor titular C de tiempo completo definitivo de la FESI TACALA, PRIDD. obtuvo la licenciatura en psicología y la maestría en neurociencias en la FESI. El doctor lo obtuvo en la facultad de psicología en el área de neurociencias del comportamiento. El doctor Mancilla imparte docencia en licenciatura y posgrado y es miembro del ESNI interrumpidamente desde el 2000 y nivel 2 desde el 2008. Sus investigaciones han sido financiadas por PAPIT, CONACIT. ha dirigido eh, eh, más de 30 tesis de licenciatura de maestría, doctorado y postdoctorados y ha publicado en 143 revistas arbitradas de difusión nacional e internacional, así como tiene eh, un poco más de 40 capítulos de libros y ha editado cuatro libros. Junto con su grupo de investigación, eh, eh, en algunos roles como responsable, coautoría o director, ha recibido distinciones relacionadas con el tema de la investigación y la nutrición. El doctor Mancilla, además, ha participado en órganos colegiados de la FESI y colegiados extra FESI en la universidad y fuera de ella. Eh, se ha desempeñado como jefe del departamento de división de posgrado, jefe de apoyo a la división de investigación y posgrado y como jefe de investigación y posgrado en la FESI y de, desde 1989 a la fecha es jefe del Proyecto de Investigación en Nutrición. La doctora Soch López Aguilar es técnico académico, titular B de tiempo completo definitiva, eh, adscrita a la UICSE y al área de investigación, de investigación y posgrado de nuestra facultad, obtuvo su título de licenciada en psicología por la FES en 1995, asimismo obtuvo el doctorado en psicología de la UNAM en el 2018, y es miembro eh, actualmente del de SNI, nivel 1. La doctora es docente de la fesi acala desde 1995, y desde esa misma fecha desempeña su labor de investigación en el grupo de nutrición. Sus líneas de investigación son sobre obesidad y trastornos de comportamiento alimentario, anorexia, bulimia y trastornos por atracón. Entre las distinciones que ha recibido se encuentra en el mérito académico en 2016, y en la categoría de técnico académico, ya ha colaborado en distintos proyectos financiados por conocimiento Profit. Finalmente, tenemos a, a la doctora Adriana Amaya Hernández. La doctora Adriana Amaya Hernández estudió la licenciatura en psicología en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la FESI y el doctorado en psicología y salud en la misma casa de estudios. Como parte de su formación académica, realizó un par de estancias de investigación, una en España, otra en Estados Unidos, y actualmente es profesora de tiempo completo en la FECI. Sus áreas de interés en, es el estudio de la imagen corporal, la obesidad y los estornos alimentarios. Además, es autora de capítulos de libro, de diversos artículos publicados en revistas nacionales e internacionales, indexadas, y sus investigaciones han sido presentadas y premiadas en congresos nacionales e internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y actualmente imparte cursos a nivel licenciatura en la carrera de Psicología y Maestría en la Residencia de Neuropsicología Clínica. Dirige y participa en comités de titulación a nivel licenciatura y posgrado eh, y es coordinadora de la Estrategia de Alimentación y e imagen Corporal en el Centro de Apoyo y Orientación para Estudiantes de la PESES TACALA. Pues bueno, eh, bienvenidas y bienvenidos. Esta, este estado es todo suyo pues vamos a ver qué nos presenta el Grupo de Nutrición. Buenas tardes a todos y muchas gracias por acompañarnos en, en, en este horario que esperamos en, en siesta ahorita y no en, en una reunión, pero bueno, este de sobremesa va a ser. este eh, Bueno, pues a mí me toca, como eh, la idea es presentar, lo que se ha hecho, cómo surge el proyecto de nutrición, quiénes lo componen, qué, qué es lo que hacemos, en qué trabajamos, no, no este, cómo nos percibimos, este, yo creo que para no dar el panorama así completo, nada más yo que soy uno de los fundadores del proyecto, eh, decidimos que fuera, no, yo que soy el más este, antiguo, este, otro de los que están más o menos en relevo generacional en medio que es esta Xochitl y de los demás recientes digamos este ingreso o este o incorporación que es esta la doctora este, amaya para que ella den también su percepción de cómo se incorporan y qué percepción tienen del grupo o hacia dónde van qué queremos en fin eh, bien el voy a compartir la, la pantalla se ve se ve, se, se, ve, se ve. Sí, sí <risa> se ve. Se okay. ve bien. Este, bien, el, el proyecto de, de, de, de nutrición, el consejo técnico del entonces en Epistacala en sucesión ordinaria, pero ahí se ve cortado, ¿verdad? Ah, no, no está bien. Bueno, en su sesión, el número 64 de, del 13 de, de agosto del 81 aprobó el proyecto de investigación y nutrición que en conjunto con otros proyectos formaran la, la WICSE. Ahí tenemos la, la orden del día de, de esa sesión y vemos que en el punto 6 se ve las líneas de, de investigación de los proyectos de educación para la salud y la de nutrición. Y también, como curiosidad, ahí en el punto 9 se solicita el contrato del profesor de carrera de la doctora Talía Armoní. La doctora Talía. Este, y luego en, en, la, en el oficio derecho este, vemos eh, la, el oficio que le mandan al entonces coordinador de, de, este, general de, de investigación, que era el maestro Emilio Ribesiniesta que mucho contribuyó para que estuviera esto de la WICSE y para que se hiciera investigación en la, en la FESIS TACALA en el periodo del doctor Varela. Este, y eh, se, se ve que el proyecto de investigación... Se dice que en el punto número uno se se queda este se autoriza en lo general las líneas de investigación de los proyectos correspondientes a educación para la salud y nutrición. Y en aquel entonces este, las líneas de investigación con las que se abre el proyecto son neurobiología de la nutrición y patrones nutricionales y prevención de enfermedades, así como la tercer línea que sería bioquímica y genética de la nutrición y el crecimiento. Esta última no, no prosperó, no se pudo este, implementar, pero las otras dos líneas hasta el momento se siguen trabajando con algunos cambios, o algunos este, eh, ajustes, pero finalmente la, la, en términos de la línea general son las dos líneas que trabaja el proyecto de, de nutrición y en el caso de, de, educación, de educación para la salud, pues también tres líneas de, de investigación fueron aprobadas. Bien, este, la, la WICSE pues, se inaugura en, en marzo del, en, del 82, como bien han señalado todos, y este es en el periodo de, del doctor este, Farella, Varela, y en enero del 83 el proyecto de investigación de intuición inició sus actividades, es decir, un año, un año después. En ese mismo año del 83, pero en, en el mes de mayo, yo me incorporo como, como, este, como miembro de, del team pero en la modalidad de tesista. Ahí empecé a hacer mi, mi tesis de licenciatura. Ahí vemos una fotografía donde está este, la doctora Virginia Velasco, este Francisco Castro, y la hermana de Vicky, que, era, que es, bueno, es nutrióloga. Este, y en la otra este, foto tenemos a, a un tesista de, de, este, de, de nutrición, a un servidor, a Vicky Velasco, a, a, la, a su hermana y a José Luis Muñoz, por si aquellos que no lo, no lo reconocen, es José Luis Muñoz. Bien, este los, eh, la fundadora de, del proyecto es la doctora Virginia Velázquez Pariza y este, no sé si antes tenía plaza o era contratada por, por horas, pero ella se fue a hacer su doctorado a, a Inglaterra, y desde allá, estando allá, mandó el proyecto, por eso es que fue aprobado en el 81, y ella este, y en el 82 que regresa, le dan, no sé si ya tenía una plaza y nada más se incorpora a su plaza o le dan una plaza de asociado B, C, perdón, este, y trabajó del 82 al 89, a julio del 89. Eh, y en, el, en la época del 83 y 86, la doctora Virginia Velasco solicitaba la incorporación y el, la, el contrato de, de gente para poder echar a andar este, las, las líneas de investigación que se tenían planteadas y para trabajar en las líneas que ya veníamos trabajando, que era... Este neuro, neurobiología de la nutrición. Aquí aparece la doctora Graciela Magaril Mangupli, no porque ella fuera parte del, este, del proyecto, sino porque ella estaba encargada en un jefe de, eh, como jefa de departamento y tenía que ver con las contrataciones y eh, en, en los distintos oficios que fueron enviados para la contratación de gente, la doctora Graciela Magaril le comentó a Virginia Velasco en su momento que la única manera de poder incorporar este personal al proyecto de nutrición en ese momento era este contar con, tres, eh, con dos nutriólogas y una química que eh, trabajaban en distintas carreras de la Feistacala. Algunas trabajaban en medicina y otras trabajaban en enfermería, en odontología y en medicina, con horas sueltas. Y entonces, este, así es como se incorporan la nutrióloga Marielena Valencia Fitz, la química Rosa Esquivel Hernández, que incluso se jubilaron relativamente, hace poco, las dos ahí en la Fez Cala y la nutrióloga Mercedes González. Ella sí realmente trabajó muy poco tiempo y pues no, este, no prosperó y desapareció de, de, del proyecto de nutrición. Eh, sin embargo, la nutrióloga Marielena Valencia Fitz y la química Rosa Esquivel, ellas sí este, trataron de incorporar algunas de las líneas de investigación pero no se eh, eh, incorporaban a las que ya estaban puestas, sino que demandaban tener este otro tipo de, de, de proyectos de investigación, pero que no era, no era posible en ese momento por las cuestiones de tipo económico. De esa manera y por alguna razón, que, que, este, eh, ellas eh, renunciaron en el 86 y este, se fueron eh, y se incorporaron nuevamente a, a sus carreras, pero dejando algunas de esas horas que habían... Este, que les habían dado para incorporarse a, a, a nutrición. Así es, pues, que se contrata en, en esa época a Francisco Castro Gutiérrez con 40 horas y a la dietista Ernestira Álvarez de Nova con 10 horas de, de ayudante. Este, eh, también eh, por esas fechas se, se, este, pues se incorpora o se contrata a Memo Ávila, que estaba en el CIMA y que después este, pues cambió y se se separó el proyecto con un proyecto que se denominó Productos Naturales este, y María Trinidad Campo que estaba en Fisiología del Esfuerzo que tenía 10 horas con nosotros y 20, eh, 30 horas las tenía este, con el doctor Limón y luego eh, pasó a ser parte de Fisiología del Esfuerzo Humano y, y, este, y, y, y compartíamos horas de, de nutrición con eh, Trini y con este, y en Fisiología del Esfuerzo este, de todas maneras eh, y luego, este, también estaba contactado por esas fechas Enrique Ganem. yo no sé la, la fecha de su incorporación pero sí sé que renuncia en agosto del 87 junto con Astrid Posada sandwich que también estuvo trabajando con nosotros este, por ahí del 86 también este, empezó a trabajar también ahí no sé si ella ya tenía una plaza o ganó una plaza y nada más tenía ocho horas con nosotros. Eh, y finalmente, en agosto del 87, al igual que Enrique Ganen, renunciaron, este, y, y a mí se me contrató en septiembre del 87, con 15 horas de las que había dejado Elena Valencia Fitz Bien, eh... A mí se me contrata el 18 de mayo del 87 en la, en, en la carrera de psicología como ayudante de profesor en la materia de psicología aplicada y el, como ya dije, el 16 de septiembre del 87 este, eh, se me contrata con 15 horas de, de, asigna, de asignatura. Eh, todo esto es, eh, vuelvo a la, a, la, a la anterior, que la contratación de la doctora este, Virginia Velasco, pues está en, en el periodo del doctor Varela en el 82 y, y después hasta el 89 que está con la, con la doctora Arlet, que es el periodo donde está Arlet del 87 al 95 y en el periodo del 83 al 86 está en el periodo del doctor Jara del Río, que es cuando se, cuando se incorporan estas este, nutriólogas, pero que después este, pues renuncian por alguna, alguna, alguna razón. Bien, eh, después, este, cabe señalar que yo desde el, el tesista, no continúo trabajando en el producto de nutrición, pero es, en este caso, perdón. pero es hasta hasta que me contratan en, en nutrición que empiezo a trabajar ya en, en, con, con horas en, en, este, en el proyecto de, de, de nutrición y, y en esa en esa época este se, la doctora Arlet me, me hace un oficio diciéndome o señalándome como responsable del eh, interino del proyecto de nutrición a partir del 16 de agosto del 89 eh, aquí es es importante señalar que eh, en, en este en este caso eh, nosotros vemos en esta, en esta época que ellos renuncian, eh, Virginia Velasco, en el caso de, este, de Francisco Gutiérrez y de la dietista Ernestina. A mí me contratan en el 87 y en el 89, todos se van. Me quedo solo con, esta, este, con Trini. Eh, los demás, el mismo Memo Ávila se queda ya con sus horas allí en, este, en productos naturales y, este, y, y pues me quedo, me quedo solo. Y entonces, en esa época que era cuando empieza esta, la doctora Arlet, eh, había un, nosotros teníamos en, en la WICSE, era, era la, este, el consejo, pues el comité de, de investigación que estaba con los jefes de proyecto y con un, sub, como suplente, un, un miembro de cada proyecto. Y cuando llega la doctora Arlet, eh, lo que se hace es que se suman los troncales de medicina, de biología, de enfermería, etcétera y se complica un poco más la, la situación este el caso del proyecto de nutrición eh, pues se queda digamos nada más yo y pues no más esperaban que, que yo terminara mi contratación y el proyecto de nutrición este desaparecería sin, sin embargo este hay, hay algunos elementos que, que a mí me, me salvan en ese momento y es este premio que es el segundo lugar del concurso de, del programa de universidad de alimentos ...a la formulación de proyectos de investigación en alimentos en el 89... ...que se obtiene con la tesis de, de, esta, de Verónica López Alonso... Y, ...y a la que nos acompaña a recoger el premio la doctora Arlet... ...y este, eh, Ignacio Peñalosa como jefe de la, de, la, de la investigación... ...y entonces ahí mismo yo le solicito a la doctora Arlet... ...que si es posible que me contraten a esta Verónica López Alonso... ...como ayudante o con asignatura... Y en ese momento le doy instrucciones a, a Ignacio Peñalosa para que se contrate por 20 horas a la doctora, a, bueno, en ese tiempo licenciada Verónica López Alonso. Y en el 90 en diciembre obtengo recursos del CONACIT sin ser profesor de carrera. Este y eh, a finales de, de, este, de, de diciembre para ejercerse en el 91 y nos dieron la fabulosa cantidad en ese tiempo. De 11 millones de pesos de los viejos, este, que sí alcanzaban para algunas cosas. Y entonces, eso hace que eh, no me corran, pero que no era posible que yo siguiera siendo jefe del proyecto de investigación de intrusión. Y Entonces, lo que hacen en ese comité ya extendido, en este caso de investigación, donde forman parte ya los troncales y demás, a que se evalúe a cada uno de los proyectos y entre esos el, el, el mío. Y entonces, este pero ahí eh, nombran a uno a una de, de los miembros de ahí, este, que era de la licenciatura de biología, el doctor Sergio Baca, y, este, y al doctor eh, Héctor Bouges, de nutrición, y al doctor Mauricio Rusek. Desafortunadamente en el año 90, en enero, muere el Mauricio Rusek y no da su, su opinión, pero en el caso de, este, de Héctor Bouges, dice que, que el proyecto es, este, pues es muy interesante que yo soy muy tierno, este, me falta formación, pero que se me dé la oportunidad de trabajar las líneas de investigación a ver qué, qué pasa en uno o dos años. En el caso del de de de que fue evaluado en, este, en la Festa Cala, no, ahí sí reprobé y que, que se me, bueno que desapareciera el proyecto de, de, de nutrición. Sin embargo, este, estos, estos este, premios o recursos que se obtuvo pues hacen que, este, que se decida que forme parte de una de las líneas eh, como parte del proyecto de educación para la salud. Ahí pasamos un tiempo, no recuerdo las fechas exactas y estuve buscando los documentos y no, no, no encuentro ningún documento, pero yo calculo que fue entre el 91 y el, este, y el 92. Ahí es donde este, pasamos eh, parte de, de, de este tiempo como una línea de, de, de educación. para la salud con la reserva este fue entonces en el 7 de febrero del 91 que sale una plaza de profesor de carrera asociado B interino de tiempo completo y concurso por ella y este y afortunadamente también me, me dice la comisión dictaminadora que en ese tiempo era estaba Javier Gutiérrez Nieto, Javier Nieto y este Felipe Tirado, dicen que pasé de panzazo porque este porque no tenía ni maestría ni doctorado, pero que tenía lo, lo de los recursos ¿no? y, y el premio. Entonces eso me valió para poder, este en términos de puntaje, pasar de panzazo para obtener la, la, este, la, la plaza de carrera. Y en el 93, eh, ya la doctora Arlet nuevamente este, me, me, me designa como jefe del proyecto de nutrición del 17 de, de junio de 1993 a la fecha. Claro, este, ha habido periodos en el que no he estado yo de jefe de proyecto porque eh, ha, ha sido esta, esta, esta Álvarez Rayón y esta Gina, Gina un tiempo, cuatro, este, cuatro años, y Rosalía otros cuatro años. Este, y así no la... Pasamos, estas son las líneas de investigación en las que estamos trabajando, en términos generales, neurobiología de la nutrición, o a veces le denominamos psicobiología de la alimentación, etcétera. Pero ahí estudiamos procesos de regulación central del comportamiento este, pues, alimentario y, de, y propiedades egónicas del alimento palatable, con énfasis en los sistemas de, de neurotransmisión, y dopaminérgico eh, etcétera, y el circuito de la recompensa en modelos animales. Y también trabajamos ahí con animales en obesidad inducida por dieta y conducta tipo atropón en ratas. La aproximación de la investigación es farmacológica, neuroquímica, molecular y conductual. Y también los patrones nutricionales y prevención de enfermedades, que es la que les digo que se ha transformado en trastornos del comportamiento alimentario, pero luego también tenemos la obesidad. Sin embargo, tanto trastornos del comportamiento alimentario como obesidad, pues entran dentro de los patrones nutricionales y prevención de enfermedades. Así pues, ahí trabajamos en obesidad y trastornos del comportamiento alimentario. Se realiza un abordaje psicosocial y clínico de la obesidad y las patologías alimentarias como anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, tratamos de patrón, pica, arruinación, para desarrollar herramientas de evaluación y diagnóstico confiables y válidas, así como identificar factores biopsicosociales culturales de riesgo y diseñar, promover e implementar estrategias de intervención, tanto preventivas como terapéuticas. Eh, esto es lo que trabajo, trabajamos actualmente y aquí pues eh, lo que hemos eh, hecho en el proyecto es tratar de que el líder no sea una persona, sino que el líder sea la tarea, de tal manera que el único pretexto para estar ahí es que hagamos o trabajemos en comportamiento alimentario, ya sea neurobiología, patrones nutricionales, etcétera, y cada quien tiene, digamos, ha ido generando o ha ido ajustando su propia línea de, de investigación. Bien, algunas cosas que, les, que eh, han tenido su efecto en el proyecto de nutrición son las siguientes. Por ejemplo, bueno, pues la huelga en el 99, ya en el periodo de Felipe Tirado. Este, nosotros eh, vemos que en ese periodo de, de Felipe Tirado se hace lo de la maestría y doctorado en conjunto ya con la UNAM y no es, este, cada dependencia tenía sus propios programas de posgrado. Eh, yo creo que esto de participar en los posgrados, dando clases, este teniendo tesistas tanto en maestría como en doctorado y que el proyecto de nutrición se ha podido incorporar tanto en clases en maestría y en asesoría de, de tesis en maestría y en doctorado, ha tenido un efecto este, positivo y ha permitido el desarrollo de, de líneas y consolidar líneas de investigación. El otro es la creación de las jornadas que, que hicimos en el 2003. <coughs> eh, ¿Por qué? Porque si bien es cierto, todos trabajamos, eh, digamos, en la misma área de investigación, había un corte ahí muy, este, para algunos, este, muy claro, pero para mí es, eh, tanto estar con la, la línea de neurobiología, con la de patrones nutricionales, para mí es lo mismo, pero para muchos era trabajar, no, nosotros somos los de humana y no, nosotros somos los de animales. Entonces, lo que trabajamos con laboratorio y los que tra trabajamos en investigación aplicada. Entonces, se crea esta estas jornadas de nutrición que no obedecen no, no a otra cosa más que a que los alumnos expongan sus eh, tesis de licenciatura, maestría o doctorado, ya sean eh, terminados, o sea, trabajos ya este, concluidos o trabajos que están en, en proyecto de, de realizarse, con la finalidad de que entre ellos como alumnos se conozcan y sepan qué se hace y en un momento dado pueden ayudarse a, este, a, a resolver problemas o a, o, a este, o a pulir sus propios trabajos. Y además, lo importante, que los mismos este, profesores que ahí trabajamos nos demos cuenta de qué están haciendo en, en, en, en las otras líneas de investigación y que nos llevan a, a, a poder cooperar y a poder hacer sinergia para poder resolver los problemas pues, que en este caso este, atañen a, a, a toda la gente, pues es el comportamiento alimentario. Entonces, estas jornadas de nutrición han, servizo, han servido mucho como un, un punto de anclaje para todos nosotros y tanto para los que trabajamos con conducta animal para ver cómo esto que nosotros hacemos lleva, digamos, un, una aplicación terapéutica o ayudar a resolver un problema este, práctico y al revés también este, para los que trabajan con humanos que sepan de, de dónde deviene esa teoría que ellos sostienen, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? ha servido muy bien para poder este, eh, más o menos unirnos. ¿no? Y ya han surgido algunos este, proyectos de investigación que, que, se, que se conjuntan entre las dos líneas. Pero además, otro punto importante es que aquí no solamente nosotros como profesores retroalimentamos a la, los alumnos, sino que por pares entre los mismos alumnos se retroalimentan ellos mismos. Pero que además algo que, es, eh, pues, que hemos visto con, con un efecto muy... muy este muy importante es que siempre invitamos a dos investigadores nacionales que no son de la FESI Tacala, sino que son de otras universidades, y a dos extranjeros que sean reconocidos este, en, en esta área de conocimiento y que vienen tanto para el área de conducta animal como para el área de, de, de humanos, o sea, para las dos líneas de investigación. Y lo que se le pide a, a estos este, investigadores es que den una conferencia introductoria, una, una conferencia cada uno de ellos para que nuestros alumnos este, vean qué es lo que se hace en otros lados, y además que escuchen lo que presentan nuestros alumnos de diferentes grados, de pregrado y posgrado, y que puedan este, retroalimentar. Eh, esto, el efecto que, que ha tenido desde 2003, y que en este año cumplimos ya 20 años que vamos a llevar a cabo esta reunión, nos ha puesto en el, en el mapa internacional, de tal manera que, si no, es presumir, no es por presumir, pero sí nos convierte en un referente en México de los que trabajamos en comportamiento alimentario, porque cuando hablamos con otras personas nos dicen, ah, sí, el grupo de Iztacala, ¿no? Este, ah, sí, el, en México, ¿quién hace? Ah, el grupo de Iztacala. Y cuando necesitan algo de México, pues, curiosamente nos, nos hablan nosotros para que les ayudemos, ¿no? Entonces, eh, esto ha este, favorecido mucho, porque además, pues, conocen lo que hacemos, saben lo que hacemos, y, y pues, este, hemos recibido buenas, buenas críticas, ¿no? Y la otra fue el efecto de, de, del libro. Nosotros hicimos un, un libro que es Trastornos elementarios en Hispanoamérica, en donde damos a conocer cuál era el estado, digamos, del arte, de lo que se hacía en la investigación en, en Chile, en Venezuela, en México, en este, etcétera, etcétera. ¿no? Y este, eh, en el, eh, para entonces, en el 2006, ese ya era este periodo del doctor Ramiro de Jesús a él no le interesó el libro, pero este, a, a, en el caso particular de la Facultad de Psicología sí si les interesó, no, no lo este, publicó el, el manual moderno, pero la presentación no lo hizo la directora de la Facultad de Psicología, la doctora Lucy María Reid y el prólogo no lo hizo eh, Bob Palmer, que es una figura importante y, y pionero de los trastornos del comportamiento alimentario en el Reino Unido, y fue editor mucho tiempo de la European Eating Disorders Review y él nos hizo este el prólogo y, este, y cuando nosotros mandamos este algunos artículos a esa revista era muy condescendiente muy, muy condescendiente con nosotros porque nos mandaba bueno me mandaba algunos este, comentarios adicionales incluso le mandaba a, a, nada más el resumen y él me decía hay posibilidades este mándalo completo en fin eh, muy muy buena persona nos ayudó muchísimo Bien, eh, ahora, eh, esto es, hasta aquí está el proyecto de, de nutrición. Voy a hablar un poco de, del proyecto de fisiología del esfuerzo. Bien, este proyecto de, de fisiología del esfuerzo surge con la aparición de la WICSEF, con el nombre de Biología del Desempeño Humano, a cargo del doctor Rodolfo Limón Lazo. Y, este, y en una segunda etapa, en el 91, el proyecto se divide en dos. En fisiología del esfuerzo, a, a cargo de, del maestro Rafael Luis Ruta Zamudio, y radiofarmacia por la doctora Juliana Goldberg. Sin embargo, en el caso de la de radiofarmacia, la doctora, pues muy poco tiempo lo trabajó, y este, se jubiló y desapareció ese, ese proyecto. Este, y, eh, y el de fisiología eh, trabajó, trabajó cuatro, bueno, en, en cuatro líneas de investigación, que es evaluación funcional, evaluación psicológica, y bioelectrónica. Uh -huh. Esto lo digo porque a partir del 2018, Fisiología del Esfuerzo, una vez que se cumplió el doctor Rutte, también estaban en proceso de que desapareciera el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el proyecto este, se une a Nutrición como una línea más de investigación y está integrado por la este, especialista en medicina del deporte María del Carmen Beas Jara y el ingeniero en electrónica y especialista en instrumentación, Pedro Celestino Galván Fernández. He trabajado mucho tiempo ya con distintas este, instituciones. también bueno, a, ver, te voy, te voy a tantito. Mande. Eh, te voy a interrumpir un poco. A ver. Tus hojas están muy cerca del micrófono y se vicia cuando mueves las hojas. A ver, así ya. A ver, este... A ver, el Comité Olímpico, el Centro de la Raza, este... Eh, la división de posgrado de la Escuela de Medicina y Especialidad y de, de Medicina de Deporte del Poli, el Instituto Nacional de Antropología e Histora, y de Historia, la Escuela Superior de Educación Física, incluso el buque oceanográfico Justo, justo Sierra de la Universidad Nacional Autónoma de México, eh, etcétera. Eh, incluso hasta instituciones privadas como los Centros Deportivos Casablanca, donde les hacen las, algunas medidas antropomóticas, se hacen eh, pruebas de, eh, de, de, de esfuerzo y demás. Y han venido trabajando y siguen trabajando en las mismas cuatro líneas que, que fue en su inicio Fisiología del Esfuerzo con el doctor Urrutia. Bien, este, pues eso es todo lo que puedo yo decir, y estos seríamos los académicos que actualmente este, trabajamos ya este, en nutrición, que están puestos por orden de, digamos, de aparición de cómo fueron contratados: que es un servidor, Juan Manuel, eh, Verónica Elsa López Alonso luego Gina, luego Rosalía, luego Xochitl, Eric, Adriana Maya, Mayaro, Daniel, Mari Carmen Beas, de Fisiología, Pedro Celestino igual, y Luis Alberto Regalado Ruiz, que él es de de, de enfermería, pero que está, bien, viene trabajando con nosotros. Y este, la, la, en este caso la técnica académica que es nutrióloga, la maestra Jimena Daniela Flores Sandoval. Bien, pues eso es todo por, por mi parte y le cedería la palabra a Sochi. Y las preguntas pues al final, supongo. Sí. Okay. Bueno, voy a compartir la pantalla. Este... Pues buenas tardes a todos. Voy a hacer un pequeño breviario de lo que realmente estamos haciendo, de lo que me toca el periodo en, en el que yo ingresé al, a la UICSE. Nada más que por aquí. Bien, eh, les voy a platicar un poquito acerca de, de esta cuestión de de un poquito como ingreso ¿no? al, al proyecto de nutrición. ya Para mi fortuna yo tuve la oportunidad de tener como maestro en psicología, lo que era, antes era psicología aplicada y metodología de la investigación, al doctor Mancilla, eh, quien pues, nos invitó a un grupo de, de alumnos a participar en el proyecto de investigación en nutrición. Así es que inicio a fines del cuarto semestre en este proyecto y en esa época, pues conozco a la doctora Verónica López Alonso. Eh, cabe mencionar que ingresamos participando primero como en la forma, eh, nos formaron en seminarios, ¿no? Que en aquel tiempo eran sobre microbiología de la alimentación, y que, bueno, también a la par ayudábamos a hacer registros, ¿no? Que en aquella época, pues, eran muy arcaicos, ¿no? Porque eran todavía en papel y lápiz. Además, muchas veces eran bajo, pues, en la oscuridad, ¿no? Porque si recuerdan, pues, las ratitas tienen una conducta nocturna. Y para poder realmente registrarlas pues, aquí su periodo de alimentación se invertía el ciclo, de luz obscuridad de tal manera que, pues, estábamos a oscuras, ¿no?, registrando, este, ahora, pues, ya, afortunadamente, hay otros métodos, pues, menos, menos arcaicos, ¿no?, y también, bueno, nos enseñaron en esa época, pues, a inyectar, ¿no?, a las ratitas el fármaco que todavía, pues, se hacía vía subcutánea, en esta época, pues, ya, ya, este, procedieron a operaciones vía cerebral, ¿no? Eh, ¿Qué más sucede? Bueno, me quedo trabajando aquí un tiempo, posteriormente pues hago mi tesis de licenciatura eh, en lo que sería obesidad, o sea, salto ¿no? Por, hacia la línea de obesidad, y aquí pues la hago sobre evaluación de los patrones de comunicación en familias obesas. Eh, esta tesis cabe señalar que pues es una derivación de lo que era la tesis de las doctoras Álvarez y Vázquez, quienes hicieron eh, sobre dinámica familiar y evaluaban este, este, cuestiones de personalidad y otras características psicológicas en el OBS. Eh, pero pues ellas ya tenían por acá un tiempo y igual que yo, ingresaron igual desde que iban en cuarto, en los primeros semestres de la carrera y también el doctor Mancilla pues fue su maestro, ¿no? En estas... ...en estas materias de psicología aplicada. Eh, posteriormente, en 1995, el doctor me ofrece unas horas de asignatura... Y, ...y pues ahí comienzo, inicié en lo que sería propiamente pues el perfil psicológico del obeso. Aquí, bueno, cabe señalar que también conozco a nuestra antropóloga física... ...Trinidad Ocampo tulles que bueno, pues como ustedes saben... Ya, ya se jubiló y pues le, realmente se le extraña bastante este es gran ser humano también bueno poco después de que yo eh, tengo estas horas de asignatura ingresa eh, este, el doctor Escartín allá por el 97 también empieza a hacer sus pininos por acá por el proyecto de investigación en nutrición y en el 2000 ya, aquí está el doctor Encontré unas fotos por ahí, no de todos, perdón, pero las que pude encontrar y, y googlear, ¿no? Ahora sí, como los chicos. Eh, pues hago mi doctorado allá por el 2007, me titulo, y mi tema fue sobre caracterización del tras, de, el trastorno por atracón en hombres y mujeres. En el 2007 adquiero la plaza de técnico asociado C, eh, este, el poder, la formación del doctorado, me posibilita, ¿no? Este, poder acceder a la plaza de técnico académico, y pues, como mis horas eran bastantitas, me pueden dar una plaza de técnico asociado. Posteriormente, pues, ya, ya ahora, actualmente, soy técnico titular B, de tiempo completo. Pero bueno, pues, puedo decir que, que realmente gracias al doctor Mancilla, y a su impulso, y al de los compañeros, pues, Estoy aquí, ¿no? En esta cala y en el proyecto de investigación en nutrición, bueno, ahora grupo de investigación en nutrición, que pues es mi segunda casa realmente, ¿no? O sea, tengo mucho tiempo aquí, ya está, creo que soy inventariable. Y bueno, como mencionaba el doctor, pues tenemos dos grandes áreas en el proyecto de investigación en, en nutrición, bueno, grupo, que es psicobiología de la alimentación o neuropsicología de la alimentación como como quieran llamarle, y obesidad y trastornos alimentarios. Una, la idea es, la idea del doctor Mancilla es que una se complemente a la otra, ¿no? Y de hecho, pues vamos a ver que sí, ya por ahí empiezan a surgir modelos, ¿no?, sobre la alimentación en, en la investigación básica que pueden aplicarse a la investigación aplicada. Ahora bien, ¿quién conformó cuando yo llegué? Este, ¿Quién conformaba cuando yo llegué a este grupo esta línea? Pues el doctor Mancilla, la doctora Verónica López Alonso y posteriormente pues el doctor Escartín. ¿De qué se trata esta línea? Pues se trata de la comprensión asociada entre los sistemas neuroquímicos y aspectos conductuales que conllevan a la ingestión de alimentos, tanto en su carácter cuantitativo como cualitativo. Inicialmente pues ellos estaban sobre un neurotransmisor que es la serotonina y pues ahora ya ampliaron esto y también eh, trabajan con dopamina y tienen, bueno, como les decía ya modelos en la de, sobre obesidad, sobre la explicación de la alimentación que se aplican a los trastornos de la conducta alimentaria y bueno, ahora ya tienen técnicas este, más sofisticadas para la aplicación de los fármacos, ¿no? Ya no solamente es vía subcutánea, sino que ahora pues es directamente a una parte del cerebro. Y también pues cuentan ya con máquinas muy sofisticadas y con grabaciones y ya no tienen que hacerlo de los registros a mano, ¿no? Que realmente pues a eso le debo que tenga la vista cansada. No, no es cierto. Pero en aquel tiempo me imagino si tuviera la vista cansada, pues no podría haber hecho este tipo de registros, ¿no? Ahora, bueno, en cuanto a la línea de obesidad y trastornos alimentarios, que es realmente en la que, en la que yo me formo, aunque realmente, eh, déjenme decirles que tanto la doctora Rosalía como la doctora Georgina, pues también inician en esa línea. De hecho, este, pues tienen por ahí unas publicaciones sobre biología de la alimentación y la microestructura de la alimentación. Entonces realmente por ahí iniciamos todos, pero después por azares del destino y por otros intereses, pues estamos aquí. Eh, y eh, quien también estaba pues, en esta línea, la, la maestra, la, nuestra antropóloga física, Trinidad Ocampos de Yesgirón, y bueno, pues yo me quedo por aquí. Después Adriana nos platicará de cómo se fue ampliando más este, la participación de, de, de otros psicólogos ¿no? dentro de esta línea. ¿Y qué evaluamos aquí? Pues el perfil psicológico del obeso y los trastornos alimentarios, anorexia y bulimia nerviosa. Ahora bien, en cuanto al perfil psicológico del obeso, pues aquí se, se trata de dar cuenta en sus inicios de los rasgos de personalidad, de la ansiedad y depresión, ¿no? En personas obesas. También había, hay trabajos que nos hablan de la dinámica familiar y patrones de comunicación en, en estos obesos, como patrones pues, caóticos de comunicación, familias amalgamadas, sobreprotectoras. Eso es lo que encontramos en, en sus inicios. Y también teníamos indicadores antropométricos de obesidad, hábitos alimentarios, pautas de comportamiento sexual en obesos. Y pues observábamos que algunos obesos presentaban seria, seria problemática psicológica. Sin embargo, ya después, con el transcurso del tiempo... Empezamos a observar que había un grupo de obesos que pues, no tenían ninguna problemática psicológica, ¿no? que, tenían, que eran saludables, bueno, entre comillas. Y entonces, aquí también, bueno, cabe señalar que a la par empieza a surgir en la literatura pues, una serie de contradicciones, ¿no? Entre había obesos que sí tenían una problemática y había otros obesos que no la tenían. Y entonces empieza a surgir por ahí en la literatura el concepto de sobreingesta o atracón alimentario, y se observaba que se presentaba principal en principalmente en obesos. Entonces nuestra línea de investigación empezó a girar hacia allá, ¿no? hacia la obesidad, y cómo esta tenía relación con ciertos eh, trastornos alimentarios, como es el caso del trastorno por atracón. Entonces pues realmente la hemos ido complementando esta línea. En cuanto a los trastornos alimentarios, pues hemos... Eh, hecho trabajos de ocurrencia y prevalencia, ¿no? Factores de riesgos de trastornos alimentarios en muestra comunitaria y muestra clínica. Eh, como qué factores de riesgos? Como el miedo a madurar, ¿no? El perfeccionismo, eh, la insatisfacción corporal. Y también, bueno, aquí se evalúan hábitos alimentarios, se, le ha, se, hicieron, se han hecho trabajos sobre la valoración antropométrica como el índice de masa corporal, porcentaje de grasa, no sé, la estructura esquelética, la imagen corporal, ¿no? Tanto en niños como en adultos y adolescentes. Eh, y esta, esta línea cabe mencionar que empieza como a surgir, ya empezábamos como a coquetear con ella, pero realmente quien viene a impulsarla es la doctora Rosalía Vázquez, ¿no? Que llega de su doctorado allá en la Madre Patria, allá por, en las Españas, ¿no? Y nos viene a refrescar sobre qué son los trastornos alimentarios, cómo es el estudio de los trastornos alimentarios en España. Y nosotros de alguna manera partimos de ese modelo y empezamos a, a trabajar sobre, sobre los trastornos alimentarios. Y también, bueno, como decíamos, eh, allá por el, 2000, en el 1994, pues surge el DCM4, ¿no? Y aquí surge la figura de un trastorno alimentario que estaba en investigación y que durante mucho tiempo pues pues estaba ahí, ¿no? Que era tenía criterios provisionales, que es el trastorno por atracón, hasta que bueno, ya con el DSM-5 pues ya adquiere la figura de un trastorno alimentario a, a la par de lo que sería la anorexia y bulimia nerviosa. Entonces, también empezamos aquí a tratar de ver qué pasa con este grupo de obesos que tenían trastorno por atracón y a diferenciar entre obesos con atracón y obesos sin trastorno por atracón. Y como todo, pues los varones los teníamos un poquito, empezábamos también a hacer sobre la investigación en varones, pero observamos bueno también que este trastorno por atracón se presentaba en un grupo o porcentaje importante de varones. Y comenzamos entonces también a hacer, a ver, ¿qué pasa con este trastorno en los varones? ¿Cómo se desempeña? No? Y pues actualmente también estamos viendo cuál ha sido el tratamiento, ¿no? De, o cómo a empezar a hacer tratamiento en el trastorno por atraco. Que después, bueno, les platicaré un poquito más. Y no solo eso, sino cuando surge el DSM 5 también surgen unas figuras importantes que ya decían que se presentaban en infancia detrás de los trastornos alimentarios, como es la pica, arrumación, el trastorno por evitación, restricción, el tera, y que ahora también, pues, debía de ser considerado en adultos. Comenzamos también ahora a hacer investigación sobre estos nuevos, este, bueno, nuevos, aparentemente en adultos, ¿no? Trastornos alimentarios, también ten, se ha hecho estudios transculturales entre muestras mexicanas y españolas y programas de prevención. Pero bueno, ¿qué pasa con los varones? Además de que algunos pueden presentar trastornos alimentarios, también pueden presentar dismorfia muscular, como, eh, y aquí, bueno, empezamos a hacer estudios sobre esto y además sobre la dependencia al ejercicio y la imagen corporal, ¿qué pasa con estos varones que tienen una problemática? Porque en las mujeres, pues ya, eh, pues se viene probando, ¿no? Que la imagen corporal, pues está más situada hacia esta insatisfacción, este corporal, y tiene que ver más o pega más con la delgadez, ¿no? Y en los varones, pues había como, hay dos vertientes, ¿no? Algunos que quieren estar delgados y otros que quieren estar musculosos. Aunque bueno, ahora las nuevas investigaciones nos han mm, hecho ver que, ¿no? que tanto los varones no solo quieren un cuerpo delgado sino también musculoso y en las mujeres ya también por ahí se empieza a ver esta tendencia ahora en qué tipo de poblaciones hemos trabajado bueno pues por aquí tenemos estudios con bailarinas de danza en deportistas de alto rendimiento en niños y adolescentes en fisicoculturistas en comunidades indígenas no y sobre todo en la este, en comunidades náhuatl, ¿no? Otomí, sobre cómo es su imagen corporal, cómo son la alimentación. Aquí hemos, en esta comunidad este, otomí indígena, pues trabajamos muy estrechamente con el doctor este, Alberto, ¿no? Eh, regalado en universitarios, en población con cirugía bariátrica, en familias, en comedores compulsivos y comunidad clínica, y aquí se me movió, y, y, este, y comunitario realmente a lo largo de estos años pues tenemos bastantes datos acerca de, de, de estas comunidades y cómo han ido evolucionando pues los trastornos alimentarios, como todo, ¿no? A través de la historia se han ido moviendo. Entonces, para esto, pues también es necesario, o sea, si así tenemos la necesidad de contar con una batería de instrumentos que nos permitieran evaluar la sintomatología de, del trastorno alimentario, ¿no? Y pues aquí tenemos o contamos con una entrevista para el diagnóstico de trastornos del comportamiento alimentario, el IDET. Tenemos este, también para evaluar la bulimia y la anorexia nerviosa, el test de bulimia, el test de anorexia, el cuestionario de patrones de alimentación y peso, ¿no? la escala de atracón alimentario, estas últimas evalúan lo que sería el trastorno por atracón. Y ahora con el surgimiento de la pica, la rumeación este, y el TERA, pues contamos con dos instrumentos que son el NIAS y el, el CUPREA, que este instrumento ha sido eh, pues creado por el proyecto de investigación en nutrición. Uh -huh. Ay, ya no quiere avanzar, permítanme. Vámonos, ah, Además, bueno, tenemos Vámonos. o contamos con Vámonos. instrumentos, per... sí. no, no, no. Perdón, gajes del oficio. Instrumentos eh, que evalúan este, sintomatología asociada al trastorno alimentario, pues aquí tenemos el, el EDI, la escala multidimensional de perfeccionismo, el BCQ también contamos con este otro cuestionario que evalúa también cuestiones que tienen que ver con la insatisfacción corporal, el cuestionario de influencia sobre el modelo estético corporal CIMEC, ¿no? y el cuestionario de tres factores de la alimentación que trata de observar pues qué pasa con las cuestiones de la alimentación, pero ya alimentación patológica. Eh, también en este momento estamos... Eh, en otro, este, tratando de reducir las escalas, porque, bueno, pues tan solo el CIMEC 40 tiene, pues como su nombre lo indica, 40 ítems, el bullet por ejemplo, tiene 36, el Edit, la nueva versión tiene 90 y tantos ítems. Y pues aquí también hemos ido viendo, ¿no? Las nuevas adaptaciones, ahora el CIMEC, las adaptaciones del CIMEC 26, ¿no? Del CIMEC 17, del BCQ20, etcétera, ¿no? Ay, ya se me tra ah, ya, perdón bueno y los instrumentos para la evaluación de la dismorfia muscular como les decía pues aquí también es, estamos este tenemos toda una gama no desde el, el, el MAS, el DMS que es para la motivación hacia la musculatura la escala de dependencia hacia el ejercicio, la escala de siluetas musculosas y la grasa, ¿no? Para tratar de, de alguna manera, de dar cuenta qué pasa con este, con este trastorno, ¿no? De, de dismorfia corporal que además, bueno, pues, este, no entra dentro de los trastornos alimentarios, pero sí dentro de los, de los trastornos que tienen que ver con la, con la imagen corporal. Y bueno, como decía el doctor, este, ¿qué hacemos actualmente? pues se realiza un abordaje psicosocial, ¿no? De lo que es la obesidad, las patologías alimentarias como anorexia, bulimia, trastorno por atracón, pica, rítmación, ¿no? Se han desarrollado instrumentos válidos y confiables, este, para identificar pues factores biopsicosociales y de riesgo y hemos diseñado, promovido y implementado estrategias para la intervención, este, desde desde dónde, estas estrategias para promover e implementar, eh, pues están el diagnóstico, hacemos diagnóstico de trastornos alimentarios y en caso de encontrar algún, una, alguna problemática, pues las canalizamos, ¿no? Hacia una institución pertinente, porque bueno, hasta hace algún momento pues no hacíamos tratamiento, ahora ya se empieza, pero bueno, hay casos como anorexia, si sí, hay una anorexia que a veces pues no van a salir tan fácilmente y es necesario canalizarlos. También damos prevención, ¿no?, a través de pláticas y conferencias, talleres de trastornos alimentarios, imagen corporal, obesidad, ¿no?, tanto a instituciones como a población en general, como alumnos, y aquí también, pues, hemos ido formando a través de un curso que tenemos anualmente de trastornos alimentarios, ¿no? Y también, bueno, en el tratamiento, pues tenemos, actualmente estamos probando el tratamiento por atracón en tanto en una modalidad grupal como individual. Y con la incursión de nuestras nutriólogas, antes pues con la, con la maestra Raquel Valderrama, ahora con Jimena Flores Sandoval, pues se ha dado tratamiento nutricional a la población en general. Este, y pues este ha resultado pues muy útil, ¿no? Y con la doctora Beas y, el, y Pedro, pues, ¿cómo hemos funcionado? Bueno, aquí están sus líneas de investigación que ya no les mencionaré, ya las, las mencionó el doctor Mancilla, pero con ella, pues, con la doctora Beas estamos en estrecha comunicación porque ella forma parte de, de este grupo de intervención en trastornos alimentarios y, pues, nos, nos da la parte médica y la parte que tiene que ver con, con el esfuerzo, no con el ejercicio, y ella los valúa en cuanto a este aspecto, a estas personas que llegan con trastorno por atracón a nuestro grupo de intervención. Y pues eso sería todo. Muchas gracias. Le, le, le cedo la palabra a la doctora Amaya. Gracias, Para Déjenme poner la presentación a mí. Bueno, como ya había comentado en, en un inicio el doctor eh, Mancilla, pues yo les voy a hablar un poquito como de los chiquitos, <ríe> chiquitos entre entrecomillados, <ríe> que somos integrantes del GIN y seríamos este, Mayaro Ortega, Daniel Díaz y pues una servidora, ¿no? Eh, les platico así a grandes rasgos cómo es que llegamos nosotros. Eh, en el caso de Mayaro, ella fue invitada por la doctora Gina, este, fue su, su profesora en los últimos semestres de la carrera, en ese entonces eh, Gina la invita a participar en un, en un proyecto que estaba financiado por Conacyt y le ofrece eh, eh, titularse en 10 en meses, ¿no? entonces dice Mayaro, pues me brillaron los ojos porque yo ya me urgía a salir a trabajar como al mundo real, ¿no? entonces Mayaro acepta y pues a partir de ahí Mayaro se queda trabajando en el gym. En el caso de, de Dani, eh, él eh, fue invitado cuando también estaba a los, en los últimos semestres de la carrera por la doctora Karina Franco, que, que pues ahorita ya no está, ella está en la UDG. Y ella fue su profesora y también le platica a Dani sobre qué se hacía, qué se estaba trabajando en el, en el entonces PIN. Y le hablas justo sobre estas dos líneas y sobre la diversidad de, de temas que se abordaban como anorexia, bulimia, obesidad, atracón. Y pues dice, Dani, a mí me interesó mucho y sobre todo la parte de, de investigación en ciencia básica, en neurociencias. Y pues ahí me enamoré. ¿no? Y finalmente yo, este, pues a mí nadie me invitó. <ríe> yo realmente llegué solita al gym. Eh, en ese entonces yo, eh, cuando estaba estudiando la licenciatura, empecé a trabajar con el doctor Carlos Flores Aguirre, que él también ya está en la UDG. Y, este, y ahí es cuando a mí me nace el amor por la investigación, pero ya en los últimos semestres ya la temática que investigábamos de discriminación, de reforzamiento, ya no me era tan atractiva y me empieza a llamar eh, mucho la atención el tema de trastornos alimentarios derivado de la estancia que hago en, en España y yo empecé a insistirle a Carlos que yo quería hacer mi tesis sobre esa línea y me dijo, no, pues, yo no soy el indicado, aquí el mero mero en trastornos alimentarios es, es Juan Manuel y pues te recomiendo que lo busques a él. Y Juan Manuel a mí me había dado clase en cuarto semestre, metodología de la investigación, pues entonces yo fui a tocar a, a su puerta en ese entonces con Juan Manuel. Y en este sentido, pues Juan Manuel fungió como mi tutor de tesis de licenciatura en el caso de Mayaro la doctora Gina y en el caso de Dani como fue invitado por Cari y es en esa transición cuando Cari se va a la UDG pues entonces se queda trabajando con, eh, con Vero y ella es, la, ella es quien fuge como su asesora en la tesis de licenciatura después de ahí pues a todos nos invitan este, a realizar el doctorado ¿no? y pues lo hicimos seguimos con nuestra formación académica eh, en este caso, ya para los tres, quien fungió como nuestro tutor principal, pues fue el doctor Juan Manuel. En el caso de Mayaro y, y mío, tenemos el grado de doctoras en psicología y salud. Y en el caso de Dani, como doctor en psicología con especialidad en neurociencias de la conducta. Aquí eh, esta reflexión y esta presentación realmente ahí estuvimos platicando los tres sobre el significado y la formación que hemos tenido en el GIN y el crecimiento académico que hemos tenido en el GIN y coincidíamos que finalmente el doctorado ya nos había dado o, o como está estructurado la, el plan de, del doctorado de psicología en la UNAM, pues ya te da muchas herramientas académicas. ¿no? El hecho de, de aprender a escribir un artículo, de someterlo a, a publicación, el estar dando docencia, la tolerancia, la frustración de recolectar datos, metodología, etc., ya nos da mucha formación. Pero un plus que nos dio el GIN en esta formación académica, como ya lo mencionó Juan Manuel, fueron las jornadas de investigación. ¿no? Este, eh, finalmente ya comentó Juan sobre la dinámica de estas jornadas eh, pero algo que para nosotros eh, como alumnos fue relevante eh, fue el hecho de que teníamos que defender en 10 minutos y explicar en 10 minutos qué es lo que pretendíamos hacer o bien qué es lo que ya habíamos hecho en el doctorado y, y finalmente en el gym tenemos pues un, una manera de, de estudiar el comportamiento alimentario y escuchar a especialistas tanto nacionales como internacionales que le dan otro sentido, otra forma de ver el mismo objeto de estudio, pues cambiaba también nuestra visión. no Retroalimentaban de una manera especial nuestros, este, nuestros proyectos y el gran reto, ya estando en el doctorado, era que incluso teníamos que presentar nuestros proyectos en inglés, ¿no? Entonces, eran como esos grandes desafíos que finalmente nos van dando tablas y nos van formando como, como académicos, y es como una cerecita en el pastel dentro de nuestra formación. Una, incluso aquí pongo, bueno... Eh, hay muchísimos invitados, no encontré fotos de todos desafortunadamente, este, pero alguien que fue un reto para nosotros por la persona que era, era el doctor David Garner, que es a quien pongo en las fotos de abajo, este, porque finalmente él es uno de los representantes a nivel mundial de investigación y tratamiento en trastornos alimentarios, quien se dedica al estudio de, de estas temáticas, forzosamente lee a este... A este autor, ¿no? Entonces, un día Juan Manuel se le ocurrió <ríe> invitarlo a las jornadas y pues realmente fue un reto eh, muy importante, eh, incluso ser anfitrionas de él, este, pero bueno, finalmente nos encontramos con una persona muy humana y, y muy agradable y al grado de que no vino solo una, una ocasión sino que vino en tres ocasiones como invitado a la jornada y definitivamente estas jornadas no solamente tienen que ver en nuestra formación, sino que a partir de ella hubo algunos este, invitados que después formaron parte de los comités de doctorado para seguir eh, ayudándonos a crecer en esa parte ¿no? aquí menciono algunos muy probablemente se me han haber ido muchos otros ese, pero está la doctora Eva Consenzao el doctor Fernando Fernández la doctora Carolina Escobar que en este caso estuvo en el comité de Dani y el doctor David Garner que estuvo en el comité de Mayaro y justo la relevancia que aquí destaco con el doctor Garner es porque en la primera visita que él hace pues Juan Manuel ahí entabla la conversación para lograr este, que nos acepte haciendo una estancia de investigación con él en su clínica en, en Ohio, en Silvania. Y entonces, pues sí, pues nos acepta y nos vamos, está Mayaro y yo, eh, eh, a hacer una estancia con el doctor que también fue muy productiva porque como bien dice Xochitl, nosotros estamos muy enfocados en la parte de investigación y teníamos muy poco contacto con la parte clínica, y entonces esta oportunidad, tanto para Mayaro como para mí, pues fue única, no porque él nos enseñó cómo llevaba el tratamiento de manera, de manera ambulatoria, y en el caso de las pacientes que estaban internadas en la clínica, que es esta, que es en la parte superior derecha, y, este, y bueno, pues aprender de Garner, que es uno de los principales referentes, este, pues también es algo que le debemos ahí a, al doctor Mancilla. Yo hice, en este caso, una estancia con él y Mayaro hizo dos estancias de investigación. Y, finalmente, pues toda esta formación permite, en primera estancia, que ya se nos contrate dentro de la, de la FESIS-TACALA este, y damos docencia, tanto en la licenciatura en Psicología en la maestría en neuropsicología, ya estamos ahora nosotros formando algunos este, alumnos, incluso ahora ya nos toca a nosotros asesorarlos y prepararlos para que presenten en las jornadas no ahora ya cambiamos el rol antes de alumnos, ahora ser los profesores que estamos detrás de los alumnos y evidentemente pues esto también, eh, toda esta formación se ha visto reflejada en nuestros productos académicos y una de ellas son los, los los productos en cuanto a artículos publicados, obviamente publicamos en la revista que es de casa, que es la revista mexicana de trastornos alimentarios, pero también hemos, revisa, eh, hemos publicado en al menos solamente hablando de revistas con factor de impacto, tenemos alrededor de 20 artículos publicados en esta, más otros artículos que en las revistas no necesariamente tienen factor de impacto, pero sí están indexadas. Este, también eh, otra como parte a reconocer de nuestra formación es que actualmente los tres ya formamos parte del Sistema Nacional de Investigadores, los tres con nivel uno, y todos los trabajos que nosotros hemos realizado han recibido ya una distinción por la Academia de Trastornos Alimentarios, por la Sociedad Mexicana de Psicología, por el Sistema Mexicano de Investigación en Psicología, y pues bueno, todos este tipo de reconocimientos se derivan justamente de las aportaciones que han hecho las generaciones que vienen antes de nosotros. Y a lo mejor la pregunta es, bueno, ¿y qué han hecho? No? Este, entonces, ¿de qué hemos trabajado? Este, los proyectos que les voy a, a, a mencionar a grandes rasgos son proyectos que fueron financiados este, por PAPIT y donde hemos sido hemos fungido como responsables. Eh, dos proyectos, o los dos primeros que estuvimos trabajando, estaban enfocados en cuanto a obesidad infantil y adolescente. Aquí lo que nosotros queríamos conocer eran esas estrategias de afrontamiento sobre la estigmatización de la imagen corporal en niños, los factores biopsicosociales asociados al mantenimiento de la obesidad infantil y adolescente. A muy grandes rasgos, lo que nosotros encontramos es que el 40% de la muestra que nosotros estudiamos contaban con exceso de peso y esto coincidía incluso con datos de la ENSANUD del 2018. De estos niños que tenían exceso de peso, ya entendido como sobrepeso u obesidad, 70% de ellos desconocían, no sabían decirnos si su peso era adecuado, si tenían sobrepeso u obesidad. Eh, analizamos ahí el nivel educativo de los papás porque pensaríamos que a mayor nivel educativo somos más conscientes de la importancia que tiene cuidar nuestro peso por cuestiones de salud y del tipo de alimentación que tenemos, e incluso la actividad física. Y nuestra sorpresa fue que en los grupos de niños con, eh, con sobrepeso, con exceso de peso, los papás mayoritariamente tenían estudios universitarios. Y en el caso de los niños que tenían normopeso, el nivel de estudio de los papás era más, más bajo, ¿no? Entonces, ahí era un dato muy interesante para discutir. Eh, como parte de, de estos proyectos, la intención era trabajar con los papás, saber qué es lo que estaban haciendo, cómo tomaban las decisiones sobre comida, sobre actividad física, cuáles eran las dinámicas, incluso en casa, que podrían llevar a ese exceso de peso. Y cuál fue nuestra sorpresa, que los papás no asistían. Eh, citábamos y citábamos a los papás de diferentes maneras y no obtuvimos la respuesta esperada. No pudimos trabajar con grupos de papás solamente asistieron dos mamás una mamá que su hija tenía normopeso y este era una mamá muy ocupada y no se pudo quedar solamente nos ayudó a contestar unos cuestionarios una segunda mamá que su hija tenía una discapacidad entonces tenía que ir incluso con, con ella a la escuela estar asistiendo con ella a la escuela eh, por cuestiones de movilidad eh, y por eso pudimos trabajar con ella y finalmente una abuelita y en el caso de la abuelita eh, sí trabajamos también con ella y, y ahí la nutrióloga nos ayudó a explicarle cómo podría generar algunos eh, platillos que fueran adecuados, sanos para sus, para sus nietos este, y, y, y evitar como este exceso de peso, porque incluso su nieto ya tenía eh, sobrepeso. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Eh, cuando la nutrióloga le explica cómo formar un menú adecuado, nutritivo, lo replica muy bien la abuelita, hace varios ejercicios y lo hace muy bien. Pero al final nos dice, lo entiendo perfectamente, el problema es que yo no tengo los recursos económicos para poder comprar toda esa variedad de alimentos que ustedes me están diciendo. Entonces era una respuesta que, que nosotros no preveíamos, pero que también fue bueno que, que, lo, que lo pudiera externar y tomarlo en cuenta nosotros para futuros proyectos u ocasiones. Como parte de la estigmatización de la obesidad, retomamos estos seis dibujos de Richardson. Eh, estos dibujos en un inicio fueron creados para conocer el estigma que había hacia las personas eh, que tenían algún tipo de discapacidad o algún tipo de marca en su cuerpo y cómo eran estigmatizados por ello. Entonces, al mostrar estas figuras, mostraban a un niño eh, con un peso normal, sin ningún tipo de discapacidad o marca en la cara en ninguna parte del cuerpo, a un niño en muletas, a un niño en silla de ruedas, un niño sin mano, un niño con una cicatriz en una cara y un niño con obesidad. Este, en ese entonces, Richardson, eh, en vez de encontrar la estigmatización hacia las discapacidades, se encuentra con una estigmatización hacia la obesidad. Y este estudio que se hizo en 1961 se ha replicado en varias ocasiones y nosotros lo volvimos a replicar y volvemos a encontrar algo muy similar. En el caso de a quién eligen, aquí la dinámica que se les dice a los niños es que solo considerando el aspecto físico, a quién elegirían como su primer mejor amigo, solo por cómo se ve físicamente, ya que eligió a ese de los que restan ¿Quién sería el segundo? Y de los que restan el tercero y así sucesivamente hasta el sexto lugar. Entonces, a los que más eligen en primer lugar como amigos es al normo peso o a sillas de rueda. Y en último lugar sigue siendo para cualquier edad, sean niños de primaria o de secundaria, los niños con obesidad. Entonces ahí nuevamente vemos que culturalmente hay un estigma hacia personas con obesidad. Un tercer proyecto con el que trabajamos es el de trastornos alimentarios, sintomatología asociada y biomarcadores en bailarines profesionales versus recreativos. Hace rato Juan Manuel comentaba que muchas veces se considera que en el gym tenemos dos líneas, ¿no? Este, por una parte, este, la parte animal y por otra parte, la parte humana, ¿no? Entonces, con este proyecto, lo que nosotros intentábamos era eh, quitar esa línea, y unir justamente las dos líneas. ¿no? Entonces teníamos la intención de evaluar variables psicológicas como era el estrés, la ansiedad, depresión, competitividad, pero también vinculándolo con algunos biomarcadores como era cortisol, eh, glucosa, colesterol y lactato. ¿Por qué teníamos esta intención? Bueno, porque se ha visto, por ejemplo, que hipoglucemia está afectando en algunos estados de ánimo. Eh, incluso cuando tienes un grado de, eh, excesivo en el esfuerzo físico, tu ácido lactático va a elevarse. Y queríamos ver cómo esto se estaba vinculando en bailarines. Pero aunque por fin era un proyecto que estaba uniendo ambas líneas, que no se hiciera esa división entre animal y humano, este, no se logró. <ríe> ¿Por qué no se logró? Tuvimos que cancelar eh, este proyecto parcialmente por, eh, porque cuando iniciamos con este proyecto fue en el 2020 y pues viene el coronavirus y no podemos llevarlo a cabo. ¿Qué es lo que pudimos hacer? Eh, al inicio se pudieron recabar algunas este, respuestas a lápiz y papel y se lograron hacer unas entrevistas. Eh, evidentemente, como estábamos en pandemia, no iba a ser posible que tomáramos muestras de sangre, muestras de saliva, que era lo que íbamos a necesitar para poder hacer esta relación entre variables. Entonces, era imposible hacer esto en pandemia. Eh, pero logramos rescatar la parte eh, eh, psicosocial, solamente con las bailarinas, y qué es lo que nos encontramos, aquí nosotros eh, evaluamos a bailarinas eh, de danza clásica, contemporánea, folclórica, tanto recreativos como eh, eh, profesionales, algo que decía Xochitl, en algún momento ya se había evaluado a este tipo de muestra, pero se hacía enfocándose en mujeres, y entonces aquí el plus que tenemos, además de los biomarcadores, es que también integramos a varones, a quienes pudimos este, entrevistar y que nos ayudaron a contestar unos cuestionarios. ¿Qué fue lo que encontramos? Que había presencia de bajo peso, sin importar si eran bailarines recreativos o profesionales, en todos había presencia de insatisfacción corporal. Y algo que fue muy rico en cuanto a datos fueron las entrevistas, porque nos hicieron saber que los profesores, son las principales en hacerles comentarios lascivos sobre sus cuerpos. Obesos, vacas, cerdos, eran comentarios muy comunes que nos decían los bailarines que los profesores les hacían. Eh, por otra parte, los estándares corporales para un bailarín son físicamente inalcanzables, sobre todo sobre estatura y test. Ellos mencionan que a pesar de ser bailarines de danza folclórica, que representa a México, les exigían que tuvieran una altura eh, que no es la promedio del mexicano y una tez blanca que no es común tampoco en el mexicano. ¿no? Entonces entre más güerito y más alto era mejor y pues obviamente no cumplían con esos estándares. Eh, el cierre de teatros y de auditorios los desanimó a continuar incluso con su proyecto de vida como bailarines. La alta competitividad... Eh, los llevaba a practicar a pesar de lesiones físicas o incluso de malestar psicológico porque era un constante presión de los profesores que si no practicaba, de que si no estaba presente no estaba incluido en el grupo para presentaciones. Y también algo que nos centramos es que es muy común compartir métodos de control de peso poco saludables como dietas restrictivas, suplementos alimenticios, cápsulas para reducir grasa corporal sin ningún tipo de... Este, prescripción médica y ahorita ya en los proyectos que estamos trabajando actualmente desafortunadamente ya nos volvimos a separar, entonces Dani está colaborando en este proyecto que es inhibición de la dopamina sobre la expresión del transportador de glutamato 2 y actividad cefos en neuronas de oxitocina hipotalámicas en ratas con una dieta palatable en esencia aquí en este proyecto eh, nos dice Dani que eh, lo que se quiere saber es cómo se está eh, controlando la, eh, el consumo de bebidas azucaradas a nivel cerebral. ¿Por qué le interesa en este tipo de investigación? Porque se sabe que finalmente el consumo excesivo de bebidas azucaradas puede derivar en una obesidad o incluso en un trastorno por atracón. Para lograr este objetivo, ellos están eh, trabajando con dos sistemas de neurotransmisión. Por un lado, la dopamina, que eh, es aquel que nos habla de la motivación de alimentos palatables, y por otro lado, la oxitocina, que brinda el bienestar y disminuye el consumo de alimento. Entonces, lo que hacen es que cuando las, las ratas tienen su horario de, de estar dormidas, eh, lo que le hacen es suministrarles eh, agua eh, endulzada, y ellas empiezan a consumirlo más por el gusto que por una necesidad de consumirlo. Incluso aquí decía Dani que en, en las noches ya se despiertan exclusivamente porque saben el tiempo que les van a dar acceso a esa agua endulzada, despiertan, consumen su agüita y vuelven a irse a dormir. ¿no? Es como muy similar a lo que sucedería en un trastorno por atracón, en una obesidad, ¿no? que sin tener la necesidad fisiológica vas y buscas ese alimento. Eh, ya que les dan este tipo de eh, bebida, lo que se hace es que farmacológicamente eh, se bloquea el receptor D4 y se considera o sea tiene la hipótesis que al hacer esto se va a aumentar la liberación de glutamato que es un neurotransmisor excitatorio y esto hace que entonces las este, neuronas de oxitocina se pongan a trabajar y va a tener en consecuencia una disminución del consumo de alimento en este caso de bebidas azucaradas es en lo que ahorita está colaborando eh, Dani y en el caso de Mayaro y, y mío eh, como bien decía Sochil eh, en el proyecto eh, una de las principales eh, aportaciones que hacemos socialmente eh, era la evaluación, el diagnóstico de, de presencia de un trastorno alimentario, y una vez que se hace eso, se hace la canalización. Eh, ahora, con este centro de apoyo y orientación para estudiantes, se nos dio la oportunidad de tener una estrategia de atención que nosotras la nombramos alimentación e imagen corporal. Aquí la intención es ya brindar el apoyo terapéutico a personas eh, que forman parte de la fesis -TACALA. Si bien es cierto, ese es como el requisito, eh, también hemos atendido gente que viene de fuera, que incluso pues saben, ¿no? Como decía, Juan Manuel, ya nos conocen y nos contactan y así de, pues necesito apoyo para una sobrina, para bla, bla, bla. Y entonces, aún así, los hemos recibido. Empezamos a trabajar en el 2019 este, tanto Mayaru y yo con, con esta línea de, de estrategia de atención y pues iba bien, ¿no? lo hacíamos de manera individual, de manera presencial y después llega la pandemia. En el 2020 este, paramos eh, la atención en KOP pensando que iba a ser momentáneo y pues resultó que no. Y entonces, este, a finales de 2020 dijimos, tenemos que volver a retomar KOP, porque además ya era constante de que cada vez había más gente solicitando en KOP atención y apoyo en cuanto a su alimentación, en malestar con su imagen corporal. Y eh, entonces en el 2020 volvemos a, a retomar este, esta, este proyecto y... Eh, pues aquí ya lo hacíamos, pues ya no presencial, ya lo teníamos que hacer en línea. Pero ¿cuál es nuestra sorpresa? Que cuando lo abrimos en el 2021, pues nos llegaron muchísimos participantes. En menos de una semana recibimos 60 solicitudes de atención. Entonces, pues realmente dijimos, ¿y ahora qué vamos a hacer? Cabe señalar en el 2021, pues yo estaba embarazada y estaba a punto de pedir mi incapacidad y pues Mayaro se iba a quedar sola, se iba a quedar sola con 60 participantes o 60 pacientes y se le ocurre a Mayaro, que ahí todavía lo alcanzamos a planear un poco, que eh, se hicieran grupos de apoyo. Dijo, solamente así voy a poder atender a más gente, este, y tener como que sea menos cansado, ¿no? Y ya pidió ayuda también tanto de alumnos de posgrado, tesistas, eh, profesoras como Leti Bautista. Este y pues ahí empezó a formar los grupos de apoyo y se empieza a formar un grupo de apoyo que lleva por nombre haciendo las paces con la comida. En el 2021 se atienden así a 60, a 60 pacientes. Ya empezamos a analizar los datos porque obviamente nada puede escaparse de investigación para nosotros. Y, y ha tenido resultados positivos en cuanto a comportamiento alimentario, ha cambiado, en cuanto a satisfacción con la imagen corporal, ha cambiado. Y actualmente en este semestre atendimos a 30 pacientes, justo en esta semana se concluyeron los grupos, son 10 sesiones, y este, aunque sí nos ha afectado, tenemos que decirlo, este, este híbrido de que vamos y venimos y que ahora presencial y que ahora virtual, pues afectó para los pacientes que pudieran seguir su tratamiento y empezaron a disminuir el número de pacientes. Esperamos que ya el próximo semestre poder dar una opción incluso que sea en línea y otra opción que sea eh, presencial. ¿no? Eh, Justo a partir de que hemos trabajado mucho en esta parte de CAOPE, este es el proyecto que actualmente tenemos financiado por PAPIT y que lleva por nombre Implementación y Evaluación de un Programa de Prevención Terciaria Grupal en línea sobre alteraciones de la conducta alimentaria. Y bueno, aquí está un ejemplo de, de una propaganda que se hizo para que empezaran a llegar los pacientes. Este fue el que se hizo en el 2000. Eh, 21, a inicios del finales del 2020, inicios del 2021 y fue cuando nos llegaron 60 pacientes en menos de una semana y para este año hicimos más bien un video, ¿no? que no se los quise mostrar por, por cuestiones de tiempo y bueno, pues ya para cerrar con este ejercicio que hicimos tanto Dani, Mayaro y, y yo eh, hicimos unas reflexiones de qué es lo que significa para nosotros ser parte de, del gym hoy Perdón. Y pues aquí están unas de, de ellas, ¿no? Este, decíamos, bueno, puedo decir que mi estadía en el proyecto ha sido muy provechosa académica y personalmente hablando. He hecho grandes amigos y colegas y espero seguir contribuyendo en la formación de nuestros investigadores, de nuevos investigadores. Por otra parte, decíamos, no hay duda de que este grupo de investigación, el GIN, no solo me ha brindado conocimiento, guía académica y la oportunidad de, de retarme con cada proyecto, también me ha regalado a mis mejores amigos y una familia que no es de sangre, sino de corazón. Y finalmente, pertenecer al Jin es un aprendizaje constante, no solo sobre las temáticas de estudio, sino también de uno mismo. Desde mi incorporación al Jin, lo he considerado como un grupo de profesores con un alto nivel académico, que son mi modelo y ejemplo a seguir de una carrera académica exitosa. Y pues nada. Pues muchas gracias. Bueno, no sé si tengan preguntas, comentarios. Muy bien, muchas gracias a, a los tres. Es momento de efectivamente las preguntas y los comentarios. Perdón por la angustia, pero les digo que estoy sufriendo aquí en la coordinación y ya no tiré más. ¿no? Este... Bien, tenemos algunas preguntas en, en, el, en, el, en el en vivo de Facebook. Si hay, si hay público, pero no hay comentarios, entonces podríamos pasar a comentarios internos. ¿Alguien, alguien quiere preguntar o comentar algo? En lo que eso sucede y veo si, veo, si sucede manos levantadas. Pues yo, a, a mí me parece interesante uno tener una, una, una presentación intergeneracional ¿no? o sea, en donde se puede pues, apreciar con toda claridad el, el corrimiento histórico, el corrimiento histórico de, del mismo proyecto eh, e inclusive en, en, en condiciones pues, bastante adversas al inicio ¿no? y bastante privilegiadas al final. O sea, o sea, en realidad aquí, aquí se aplica eso de si merezco abundancia, ¿no? Entonces, ese es esto de trabajo constante, ¿no? Trabajo constante y estar simplemente, pues, trabajando y demostrando que se trabaja para ir ganando más y más y más, ¿no? Entonces, a mí me parece interesante porque, ¿por qué lo digo? Porque además me es muy cercano, no en el, en, en, en el grado disciplinar, sino porque, pues, el proyecto de nutrición por mucho tiempo fue pues fue eh, mis vecinos, ¿no? Mis vecinos siguen siendo mis vecinos, aunque ahora ya no compartimos puerta. Y eso rompió un poco, pues, el saludo, ¿no? Y la integración de todos los días. Entonces, sí, pues ubico muy bien una parte, ¿no? una parte histórica de, de, del crecimiento del proyecto. Y como siempre lo digo, eh, me parece emocionante, pero en particularmente en este, me parece bien integrado esta presentación intergeneracional, ¿no? Es decir... O sea, ese así como los cortes muy bien muy delimitados bien con circunstancias totalmente diferentes, o sea, no es lo mismo lo que nos presenta eh, Juan Manuel a lo que nos presenta Sochi a lo que nos presenta Adriana, ¿no? O sea, sí creo que aquí sí se ve eso cómo, cómo se va ampliando y robusteciendo un proyecto de investigación. Bueno, no sé si hay comentarios porque yo nomás estoy aquí sacando mis notas, ¿no? Bueno, la otra cosa, la otra cosa que apunté y que y que se sí me gusta, es lo que hoy llamarían el tanque de pensamiento. Que es el coloquio interno que ustedes, eh, que ustedes realizan, ¿no? alrededor de, de nutrición. Me parece emocionante. Ahí sí disciplinarmente, ¿eh? ojalá tuviera cámaras y micrófonos, ¿no? Para poder este, pues andar viendo qué se discute y cómo se discute y cómo se, y cómo se construye el conocimiento. Pero estoy seguro que es eso, que es un, que es un tanque de pensamiento porque pues, está muy pensado para el trabajo interno, ¿no? Y, y en contraste, en contraste lo que tenemos es la división de las líneas, ¿no? De, de lo humano y de lo animal, y que me parece un poco triste escuchar a Adriana decir, bueno, pues no lo logramos. Y me parece triste porque, tal vez ustedes no lo sepan, pero andamos metidos en otro seminario, igual eh, pensando, ¿no? En cómo lograr vínculos entre la UICSE. Entonces me parece triste lo que concluye Adriana de no lo logramos, porque digo, ¿cómo le vamos a hacer para ir construyendo vínculos? Si eso es en nutrición, entre nutrición, ¿cómo lo hacemos para construir vínculos entre proyectos? ¿no? Entonces, este pues les dejo hasta aquí mis reflexiones de, de lo que yo fui escuchando ¿no? y este pues apropiándome. Digo, me parece me parece interesante y eso. ¿no? Entonces, no sé si alguien... ¿Este no se logró en ese proyecto eh, de, financiado por Papit? Este, pues se rompe con lo del, del Covid entonces tuvo que hacer otras cosas y afortunadamente con lo que se pudo hacer resultó aprobado ¿no? el, el último este, ese financiamiento afortunadamente no vamos a tener que regresar dinero ni nada pero este pero eh, estamos siguiendo trabajando para poder terminar y concluir lo que, se, lo que se inició de ahí no vamos a quitar el renglón y aquí sí este pues entre ese dicho y eh, yo corroboro que que así es cuando hay muchos problemas, ¿no? así les dicen, cuando hay problemas, cuando todo es muy complicado, eh, ahora eh, las nuevas generaciones dicen se convierten en escenario de, este, de, de oportunidades, ¿no? por decirlo elegantemente. Pero efectivamente, cuando hay crisis así de que inclusive iba a, ir a desaparecer el proyecto y demás, pues se trabaja y se generan otras condiciones y son oportunidades para salir adelante y poder haber crecido a, a lo que hemos llegado. ¿no? Y que de hecho complementando ahí lo que mencionaba Juan, se sigue trabajando, eso es totalmente cierto, se retomaron este, pláticas con CENART eh, en este año y se ha empezado a trabajar buscando eso, no porque además nos quedamos con el material, los reactivos, pipetas, todo lo que se había comprado nos quedamos ahí, está nuevo. Entonces sí tenemos ahí el propósito de que ese... Eh, ese proyecto, aunque ya se aprobó por papel, ya no sé, está bien, estamos tablas, todo todo bien, eh, sí está ese propósito de, de lograr ese cometido, ¿no? ese objetivo. Sí, sí, y comparto su angustia ¿no? de la aprobación de los proyectos. Eh, también eso, seguramente muchos de los que asistimos aquí también nos vimos reflejados, es decir, le llegó la pandemia y pues transformó todo. ¿no? Efectivamente, que es algo que, que me parece que está... O sea, que me gusta porque les decía que es desde el pasado hasta el presente, eh, pues pasando por la pandemia, ¿no? Que me parece que había estado ausente en nuestro discurso de la histórica, ¿no? Como como estamos en el hoy, entonces no lo contemplamos, pero eso, o sea, eh, Eric ¿qué quiere comentar algo. Sí, gracias. Pues igual con relación a, a la interacción entre las líneas de investigación, yo creo que esa semilla que nos sembró Juan Manuel, no, no, no, se ha, no se ha perdido, porque eh, no, no, estos no han sido los únicos intentos. También en algún momento tuvimos un seminario del que se, se formó un planteamiento, pero cambiaron los compromisos, cambiaron algunos roles, y, y ese, ese proyecto que estaba preparándose para buscar un financiamiento, tampoco, tampoco terminó, o, o tampoco llegó al, al principio, mejor dicho, no llegó, no llegó al principio, este sí, este intento llegó más, pero algo ocurrió, pero la semilla todavía sigue y, y justamente estas transiciones generacionales seguramente son la clave porque los, los estudiantes nuevos son los que están llegando con ideas frescas y, y tenemos proyectos, de, de, de, por ejemplo, de los estudiantes de, de la maestría de neuropsicología que empiezan a abordar cosas que, que eh, que nos tienen eh, enlazados, que tenemos en común, que, que la forma de pensar del psicólogo tradicional que, que dice si tiene una cura con medicina, entonces es biológico y no tiene nada que ver con la psicología. O bien que si no tiene explicación biológica, entonces es psicológico, pero la realidad es de que ambas esferas están conviviendo e interactuando todo el tiempo y eso es probablemente más fácil de, de, de permear en la forma de pensar de los más jóvenes, por eso la idea o las ideas frescas de, de los últimos de, de, que ingresaron al, al, al grupo, pues le, le dan justamente ese impulso a las cosas que a los que ya no somos los más jóvenes, pues nos, nos permiten Generar esa, esas formas que se están buscando de que la semilla germine. Y, y a mí me tocó una posición interesante porque ya no soy de los jóvenes, pero también fui alumno de, de, los, de los que están ahorita dirigiéndonos. Entonces, yo tengo una visión bien, bien interesante porque estoy, digamos, a, a la mitad, ¿no? Y veo cómo piensan, entiendo cómo piensan. Eh, los, los que nos anteceden y también veo a, a, los que, a los que están proponiendo cosas nuevas, ¿no? Y entonces yo puedo decir que tarde o temprano esa semilla va a germinar. Eso es todo. Gracias. Eric, pues yo comparto totalmente tu opinión. Uno, porque tú y yo somos compañeros de generación, ¿no? Y entonces entiendo claramente tu posicionamiento de, de ser un, se los dije en algún momento a los, a los jefes de grupo, de ser una generación bisagra, ¿no? Es decir en donde nuestras circunstancias históricas no nos permitieron eh, establecernos como sí si se estableció en la primera corte, ¿no? Pero que sin embargo nos vamos a quedar aquí para ver la transición de, la, de las nuevas generaciones que efectivamente vienen. O sea, por eso me gusta su presentación, porque, porque como incorpora la última generación, pues eso, se ve el ímpetu, ¿no? De, pues del ánimo de tener mejores condiciones. y qué bueno que en su proyecto las han logrado. Rosalía también participar. Sí, yo quisiera agregar, bueno, ha sido súper interesante ver a los peques que ya vi que han crecido muchísimo, este, pero además eh, creo que el reto de la pandemia, si bien este proyecto que nos mencionaban no se pudo hacer, creo que fue un reto donde entramos en unos en ámbitos que no habíamos este probado y creo que la parte clínica que nos mencionaron este, Adriana y Mayaro a través este, de, de otras estrategias y la parte que nosotros implementamos también porque pues no podríamos hacer, seguirlo haciendo presencial pues nos abrió como otros, otros caminos y creo que eh, ha sido muy interesante que el gym pudo trabajar ¿no? Eh, en esta pandemia, eh, intensamente en otros, en otros ámbitos ¿no? que implicaban la tecnología, el video, el Zoom y, y que tuvimos que transitar, tan es así que nuestra famosa jornada fue este, digital, no o sea, lo hicimos a través este, del Zoom y también fue este, muy formativa ¿no? para, para los chicos. Entonces, creo que, que sí es interesante si sí, sí hay esta posibilidad de creo que de ver la pandemia como una oportunidad no si bien frustró a algunos de nuestros proyectos también eh, dio la oportunidad de que consideráramos otras a las tecnologías como no lo habíamos hecho en este caso nosotros y, y ha sido muy productivo tanto para el curso, la jornada, eh, la intervención terapéutica, entonces eh, eh, creo que, que se abre otra línea importante de investigación para el gym. Bueno, me da gusto de que además quede registrado públicamente ¿no? que hay un reconocimiento al uso de las tecnologías ¿no? en el sector educativo, ¿no? esa primero, porque, porque ya, ya, ya cuando llegaremos a psicoeducativa ya entraremos en materia sobre, <risa> sobre eso. Este, sí, efectivamente la pandemia ha significado pues, un cambio en nuestra, en nuestra manera de hacer investigación y de hacer educación además. O Así sea, creo que ese es como el factor eh, antes de darle la palabra a Manuel, vi que Verónica desactivó su micrófono. Entonces, no sé si tenía la intención de comentar algo o de solamente se le deslizó el mouse y entonces... Este... Bueno, ahora sí, Juan Manuel. Sí, este, pues no quisiera que nos fuéramos sin antes decir eh, que en esta última generación también se cumple una de las metas que hemos discutido mucho en el proyecto de nutrición y que casi siempre en alguna conferencia lo repetimos, que... El verdadero, digamos, conocimiento significativo es cuando hay la unión de la, de la investigación y la clínica, que eso cuesta mucho trabajo. Hay muy buenos clínicos porque no hacen investigación y hay muchos buenos investigadores que no les interesa la clínica y que en esta ocasión, en esta última generación, están en el CAOPE dando terapia, recuperando este, cuestiones de tipo clínica y haciendo investigación, o sea, seria, formal. ¿eh? Gracias. Bueno, eso, con eso nos quedamos, ¿no? Eso quiere, eso quiere decir en realidad que, que, como ya lo apuntaba Eric, ¿no? Lo decía en, en esta analogía de la semilla, pues que, que por ahí está en gestación lo que sí podría ser, ¿no? Proyectos interdisciplinarios, ¿no? Inclusive hasta transdisciplinarios, que, que ojalá logremos en algún momento consolidarlo. Bueno, vamos a cerrar, ¿no? Porque ya nos hemos pasado un poco del tiempo acostumbrado, nuestra hora y media, hora hora y este 45 minutos. Eh, eh, esta es la última sesión de este semestre, pero regresamos, regresamos el siguiente semestre tempranamente. Vamos a regresar el 29 de julio a la misma hora, aunque, aunque el doctor Manuel se queje de que es la hora de estar echando la siesta. A las 4 de la tarde vamos a regresar con, con más charlas. En este caso vamos a iniciar eh, con tres invitados. Las tres primeras son las unidades de investigación. Van a venir aquí a, pues eso, a contarnos igual su proceso histórico. Vamos a comenzar con la unidad de morfología el 29 de julio a las 4 de la tarde. De todos modos tendremos el aviso acostumbrado en nuestra lista interna y en la lista de academia, ¿no? Entonces, este eso, descansen y nos vemos, nos vemos regresando de, de, del, del descanso de, de, de verano. Gracias.